El Sim Racing vuelve la Cup en esta novena edición con el bmw Serie 2. Bueno, el M2. Eh, tenemos aquí a un acompañante de lujo. Eh, Fran, bienvenido. Muy buenas Esteban. Ya estamos aquí en otra ronda más. En la primera ronda de este campeonato de la Fanny Cup con el coche que tú dices con el BMW 235i. Así es, estamos en este circuito. Belga de Zolder, circuito ya bastante conocido por algunos aficionados al motor, circuito que también ostentó algunos grandes premios de la Fórmula 1 antaño, antes de que volviese a Spa. Es Este circuito belga que también pues, ofrece mucho espectáculo, tiene unas zonas bastante complejas y eh, la verdad es que siempre me, me gusta me encanta ver este circuito en eh, todos los campeonatos que, que, que puedan haber, Fran, eh, ¿qué me dirías tú de este circuito de Zolder? La verdad es que personalmente me gusta muchísimo este trazado y bueno yo creo que es un circuito muy polivalente lo puedes meter con cochecillos así con de menos potencia como estos BMW que eso va a ser muy divertido. Eh, y no sé, aquí hemos visto a los DTM también del 2016 Hemos visto coches más bastante más potentes Y bueno, yo creo que, que nada, pedirle como siempre a los pilotos cautela en las primeras vueltas Que ya saben que puede haber un, algún incidente, sobre todo en, en un circuito tan estrecho como el Zolder Y a mí ya te digo, personalmente me, me encanta Me vas a perdonar que se le ha cortado un poco la voz pero hemos vuelto a tener conexión afortunadamente y eh, bueno. Sí, bueno, pedir disculpas sobre todo por el wifi que estoy aquí en el pueblo con el portátil y, y no voy a tener mucho mucho muy, muy, una línea muy estable vamos bueno, esperemos que no nos dé muchos problemas por parte de esta sesión de práctica nos quedan ocho minutos y medio para que esta sesión termine nos vayamos con esa sesión de clasificación como crees que estará la parrilla Fran? bueno yo creo que eh, viendo la, los pilotos que se han apuntado para este campeonato eh, vamos a ver mucha igualdad quizá Pavel ver un piloto muy rápido en delanteras pero está por ver cómo es con los traseras y ya te digo yo creo que la parte de adelante ese top ten buscado por los pilotos va a estar bastante reñido y va posiblemente haya 15 20 pilotos que puedan optar a ese top ten aquí a varios pilotos que tienen ya bastante fama de ser eh, pilotos rápidos eh, tenemos a como decías eh... <ríe> ahora no lo voy a encontrar <ríe> a Pavel Mukonin eh, tenemos por aquí también a Pedro Magalláes a Nuno Miguel y en definitiva bastantes pilotos de, de mucho calibre un nivel bastante alto por parte de la verdad es que el brasileño también rápido, eh, Pedro Magalláes, eh, no lo he mencionado antes, pero también hay que tenerlo en cuenta para para ese posible podio. También tenemos eh, pilotos que vienen del anterior eh, Funny Cup, el Funny Cup que se celebraba con ese Audi TT. Tenemos por aquí, pues por ejemplo, a Alejandro Diarrina, a che, Alejandro Tomeno, Chefo Durán. Tenemos a Sergian Tassik, en definitiva un plantel de pilotos que eh, la verdad es que muchos campeonatos podrían envidiar. Hay una parrilla muy bonita, eh, predomina la nacionalidad española en esta Fanny Cup. En otro campeonato hemos visto muchas más nacionalidades y más colorido en las banderas, pero bueno, será igual de emocionante, seguramente. Así esperemos que sea emocionante. Tenemos ganas de ver a estos pilotos batallar por las posiciones en pista y, eh, definitiva, creo que aquí en este circuito podrían darnos mucho juego. también las frenadas de este circuito también pues eh, hay varias frenadas fuertes eh, la primera en esta curva 1 una recta pues eh, ni muy larga ni muy corta pero que puede facilitar el adelantamiento en la frenada luego tendríamos eh, varias eh, zonas de frenada más como esta que vemos aquí después de esta digamos chica nos adentramos a la, la chica más gorda y aquí, pues eh, podríamos ver algún paralelo que otro. Bueno, a recordar que chicanes hay. Quiero recordar cuatro. Uh -huh. eh, hay bastantes chicanes en este circuito. Eh, vuelvo a, a recordar también que es un circuito muy estrecho y posiblemente veamos alguna salida de pista. Eh, un dato limitado a 30 incidentes en los que están, están los off-tracks. Y las colisiones, los kart to kart collision, y bueno, le exigirá el máximo de a cada piloto y, y estará digno de ver. Pues así es, eh, tras, eh, voy intentando a ver si puedo comprobar eh, cómo está la transmisión. Quedan ya cuatro minutos para que esto termine y nos adentremos en, es, en esa sesión de clasificación momento pues eh, a ver qué pilotos pues eh, marcan eh, tiempos más rápidos de momento tenemos a carlos guerra en esa primera posición ah, pues casi casi un segundo del segundo clasificado jorge marín es, sí, con diferentes eh, combustible con diferente peso cada piloto en la sesión de práctica siempre se prueban cosas y, y bueno los tiempos de referencia de momento yo creo que no son muy eso no son muy referencias eh, bueno eh, me gustaría saludar a todos los que nos estén viendo en en directo los que nos vayan a ver luego en, en diferido y que nos comenten las voces si se escuchan bien yo tengo un corte por debido a la conexión y bueno y si se está viendo bien la calidad si te opinen lo que quieran Momento, he echado un vistazo ahí a youtube parece que la, la calidad del stream es correcta es fluida la imagen por lo tanto bueno espero que por el tema de audio se, se nos esté escuchando eh, también bien, bien. Y, bueno. y a ver cómo nos va a ver lo que nos depara esta primera ronda. Recordar el Campeonato Las Fanny Cup con los BMW 235i y cuali de 15 minutos y luego tendremos dos mangas, eh, dos carreras de la primera de 20 minutos y la segunda de 30 minutos con parrilla invertida de los 10 primeros pilotos. O sea que un formato que ya conocen los pilotos de la casa y, y nada y otra Fanny Cup nueva. Y esperamos que les guste los combos que se han elegido, los circuitos y, y, y en especial el coche. Bueno, ahora que lo comentas, eh, te voy a recordar que este coche te lo sugerí yo. Sí, sí, eh, contamos con, con la colaboración de todos los que estamos por aquí y, y gracias a ti se eligió este fantástico coche. La verdad es que estábamos pensando en los NSU y los DTM de 92 pero te desmarcaste y sabiste elegir también un coche muy divertido y, y la verdad es que te agradecer, mm. bueno, Esteban. Pues ya sabes claro. que podéis podéis opinar lo que queráis, que luego haremos nosotros lo que queramos. <risa> pues tenemos ganas de ver y de vivir más campeonatos como este. De momento, bueno, nos centramos en esta Funny Cup. Con estos BMW Novena, novena, eh, décima, décima. Eh, habíamos tenido una errata ahí en ah, el en, en el, el banner. El... Vale. Eh, habíamos puesto la novena y la habíamos anunciado como la novena, pero nos corrigió nuestro eh, gran amigo Enrique Muñoz, de Enrique de Fan Racers Team, ah. y nos comentó que, sí, que él llevaba la cuenta que es la décima y la verdad es que la décima edición de un campeonato eh, eh, como bien decía enrique eh, el campeonato con más solera de RRS el campeonato que más ediciones hemos tenido y bueno por será, ¿no? así es nosotros pues estamos encantados de, de vivir las carreras junto, bueno, junto a los pilotos y junto a la audiencia porque también eh, forma parte importante de, de la comunidad aparte de ver a los pilotos correr estar corriendo con los pilotos también es importante que haya seguimiento porque también sin ellos pues eh, parte del éxito que tiene race room spain no estaría ahí no efectivamente siempre lo decimos eh, esto realmente lo hacen los pilotos y si no hubiera esa participación pues no podríamos eh, no seguiríamos realizando campeonatos ni seguiríamos retransmitiendo ni y nada, de esto sería posible gracias a ellos, que son los principales protagonistas, son los que nos hacen vibrar en cada carrera y, y nos dan emociones desde, desde aquí, desde la cabina. Que la verdad es que estamos un poco apretados, sigue haciendo calor y, y bueno, no hemos quitado las mascarilla Espero que, que no tenga Covid y, y nada y disfrutar de la carrera. Bueno, pues ya estamos viendo salir a los pilotos a marcar tiempos de vuelta de momento saliendo de boxes harán esta vuelta para calentar gomas para eh, bueno para ajustarse bien todo y enseguida los estaremos viendo marcando los eh, primeros tiempos de vuelta de momento tenemos a carlos guerra que había quedado el primero en la sesión de práctica había marcado un tiempazo que eh, prácticamente estaba un segundo de, de los demás pilotos. Ahí vemos a Carlos que está reduciendo su velocidad para dejar algo de espacio por delante, para tener un poco de espacio en pista para él. Nos saluda por aquí eh, Simono Mil Mac Macaulay Golkin <ríe> Macaulay Gulkin no sé si es tor Antonio Torrente, no creo, no sé, no sé. hecho para deciros que eh, todos estáis bienvenidos al canal que podéis saludar podéis eh, animar a los pilotos que, que os gusten o que seáis eh, aficionados vemos un paralelo madre mía ya estamos en modo carrera ya tienen el chip de carrera algunos eh, veíamos cómo se colocaba por dentro ahí eh, ha efectuado un adelantamiento con toda la valentía del mundo pero Carlos Guerra me parece a mí que, que se lo quería pelear casi, eh. Sí, es un piloto que le va a la fiesta, la verdad, y, y ahí está ya eh, el, el, el, la ayuda de tener.. de no tener ningún coche delante, la verdad es que en y siempre beneficia. Bueno, lo que estoy viendo es que la pista está súper concurrida en estos momentos. Vemos a trenicitos de coches. Así que esto podría afectar bastante a los tiempos de vuelta iniciales. Vamos a ver si son inteligentes y, y se da un poco de espacio, porque lo más, lo más correcto, yo creo que es darse un poco de espacio uh -huh. para, no, para no pillar a un vehículo lento en, en plena vuelta cronometrada. ¿no? Sí, así es. Eh, bueno. Ahí vemos a Pedro Magallés que ya ha establecido ese primer sector. Eh, se cruza el sector justo antes de esa primera chica. Y, y bueno, parece que el Pedro lo tiene bastante limpio por delante. Parece que ha salido uno de los primeros. Y en estos momentos, eh, pues eh, lo está agradeciendo. La verdad es que alguna de esas chicanes es eh, muy difícil de de meter el coche como te pases de frenada o pierda un poco el punto de frenada eh, te cuelas y puedes reventar eh, suspensión puede irte contra el muro o quedarte en el chinorro o bueno o algo peor sí, de hecho bueno, yo, mi recomendación personal es eh, frenar pronto no establece no frenar muy tarde no arriesgar demasiado para luego pues intentar eh, trazar las chicas de la forma más limpia posible y salir lo más rápido que se pueda y vemos a pedro sí, es a punto de cruzar por línea de meta establece ya ese primer tiempo 142 7 ser se coloca segundo 144 3 roberto gil 147 3 y ya vemos varios pilotos que van marcando distintos tiempos por ejemplo el de víctor mermúdez que se coloca al tercero con 145, 1 1 Vamos pues a ver cuando terminen toda la vuelta, cómo van quedando las posiciones. Sí, yo creo que de momento también hay pilotos que están asegurando esa primera vuelta, ese primer tiempo que les da alguna posición y luego ya irán apurando y, y matizando cada curva. Eh, como bien decías tú, la, la chica yo también soy partidario de frenar pronto y, y darle prioridad a la salida. Eh, sobre todo entrar con la velocidad justa porque el paso por curva en las chicanas es muy importante y bueno so, y, y antes, eh, sobre todo en, en las primeras vueltas la, la primera vuelta con los neumáticos fríos y los frenos y la temperatura óptima eh, ahí sí o sí tienes que frenar antes con tanto tráfico que va a haber el circuito tan estrecho a ver a ver qué nos depara esa primera vuelta a Roberto Gil que viene en tiempo de pole. Los primeros dos sectores que se están dando bastante bien. Vamos a ver. Bueno, de momento ahora parece que David Aguarón acaba de establecer el tiempo de pole. 1.42-1 para él. Un tiempo ya bastante respetable. Supera a Pedro Magalláes. Y atención con Pedro Magalláes que hace un 1.41-9. Roberto Gil se coloca el tercero, 1.42-3. Ese tiempo de Pedro ya es un buen tiempo de referencia y un tiempo a batir para los demás pilotos. Sí, es, y bueno, parece que Jorge Marín acaba de desbancar del podio en clasificación a Roberto Gil. Acaba de hacer 1.42-3. Escasas. Eh, Centésimas los diferencias. Ahí también eh, García horta que se coloca el quinto. 1.42-5 para él. David Aguarón. 1.42-1. En la anterior vuelta viene en pole. en momento es el primer sector que se le ha dado bastante bien, pero el segundo se le está quedando un pelín cojo. Bueno, pues ya vemos a los pilotos ir marcando los, sus tiempos. Eh, de momento vemos mucha mucha actividad tanto en la clasificación como en pista y, y yo creo que lo dicho, lo que hemos eh, comentado al principio eh, va a ser un campeonato y unas carreras muy igualadas, lo cual quiere decir que vamos a tener bastantes batallas y bastante diversión. Bueno, atención porque David se coloca segundo todavía parece que no conseguía acercarse lo suficiente a ese tiempo y atención carlos guerra atención carlos guerra que se coloca el primero ya nos venía dando avisos en esa sesión de práctica y parece ser pues que ahora con ese 1.41.7 7 ha desbancado a pedro magallanes de esa primera posición y, y bueno Jesse también que está ahí en esa cuarta posición están todos muy juntos la verdad Pues hasta el eh, octavo clasificado que no rueda más de un segundo, octavo clasificado sería Bernard Civit. Ya tendría 1.43.0 para él. Sería ese tiempo que cortaría ¿no? ese, eh, ese club de, de dentro del segundo y de momento pues vemos que hay, hay pilotos que todavía siguen mejorando sus vueltas por ejemplo diego troitas que se coloca vigésimo primero nos viene con esa imagen eh, de perfil tan eh, tan curiosa que es la de sonic <ríe> y atención con carlos guerra que viene para machacar el crono viene mejorando medio segundo en ese segundo sector Bueno, tiempazo el de Carlos, eh, piloto español. Eh, viene bastante preparado para, para esta Fanny Cup y parece que se le da especialmente bien los BMW. Parece que viene representando a Suecia y ahí está. Acaba de cruzar por línea de meta 1.41.2. Parece que va a ser difícil de alcanzar ese tiempo por el resto de pilotos. Pero todavía, yo creo que todavía tienen que decir algo Pedro Magallá, es David Aguarón, Chesley también. Aunque Chesley tendría que ir saliendo ya de boxes. A ver si puede mejorar ese tiempo de vuelta. La verdad es que ya vamos conociendo a todos los pilotos. Eh, son pilotos que participan bastante en los campeonatos de RRS. Y y bueno y conociendo los nombres y escuchándolos viéndolo en pista sabemos que hay bastante limpieza en pista y sobre todo mucha igualdad porque son pilotos de, estilo de un mismo nivel no uh -huh. eh, no, hay, no hay un simón o Mil, no hay un no sé, un Mikel azcona que se desmarque y, y se vaya solo bueno no lo vayas diciendo muy alto que por ahí estaba simón en el chat a ver si se si se querrá animar para el campeonato, <risa> no, yo creo que Simón ya si no se ha apuntado en la primera ronda eh, ha visto la publicidad por aquí y tal y. y yo creo que ya no se apunta. Yo creo que está apuntado en otros campeonatos y, y hay que ceñirse y concentrarse y entrenar en, en los demás campeonatos. Bueno, bueno. De momento. Carlos Guerra, yo creo que sería el piloto que se va destacando un poco, eso sí. Momento bueno a David Aguarón que ha desbancado a Pedro Magallanes, luego también Roberto gil está en la tercera posición. Madre mía, Roberto. Sí, Roberto estaba en la segunda y ha conseguido el segundo mejor tiempo y ahora se lo acaban de quitar. Eh, eh, Pedro Magallanes también va a estar por ahí en ese podio. Carlos Guerra está demostrando unos tiempos Bastante buenos. <risa> ya les Robert, adecuadamente <risa> Bueno, un saludo para Manchego David, que está saludando por el, por el chat, y, y Simón Omil que nos comentaba eso, que, que esta no en esta no se apunta y lo disfrutará desde desde la casa, desde la retransmisión atención con pedro magallanes que acaba de establecer ese eh, segundo tiempo de vuelta está acercándose a carlos guerra estamos en la sesión de clasificación para que el que se enganche ahora pues eh, que, que se ubique un poco donde estamos quedan todavía tres minutos y medio para que concluya la sesión de cual y de momento carlos guerra en esa primera posición 141 2 para él Pedro Magalla es en segunda posición, 1.41.6. Tercero será David Aguarón de momento, con ese 1.41.8. Y atención, porque Jorge Marín se acaba de colocar en la tercera con ese 1.41.7, dejando a David Aguarón en la cuarta posición. Quinto será Roberto Gil, 1.41.9. También magnífica la actuación que está haciendo, al menos en esta sesión de clasificación. Sexto rueda Marcelo Giordano, el eh, piloto uruguayo. Eh, ya no lo habíamos visto en alguno de los campeonatos por aquí. La séptima posición que la ocupa Víctor Bermúdez, a quien teníamos en imagen hace un instante. Jesli está en la octava posición, 1.42-3. Novena posición para Chefo Durán. La décima para García Edorta. Bueno, pues 29 pilotos en pista y vamos a ver qué nos depara esta primera ronda. Recordar: dos mangas, la primera carrera de 20 minutos y la segunda de 30. Bueno, todavía quedan dos minutos. De sí, todavía quedan. Min, dos minutos, minutos cuarenta y... A ese segundo. tiempo que han conseguido durante los 15 minutos de quali y, y vamos a ver si se mueve alguna posición. Me vas a perdonar que se ha cortado ahí el audio. Eh, eh, rogamos que, que tengáis paciencia pues con la, la conexión de, de Fran. Eh, sabemos que, que muchos queréis oír sus comentarios también, pero a veces pues que... Se le puede cortar. Sí, tío el puto wifi. Claro, no pasa nada, hacemos lo que podemos. Y queda ya un minuto para que termine la sesión de clasificación. Cuando Alejandro Tomeno mejoraba ese tiempo de vuelta. y también viene García de Horta. Se co Madre mía, se choca con ese coche que estaba en medio de la pista. Recomendamos que los pilotos no paren en medio de, de las rectas, que se hagan al lado como puedan, pero que no se paren. Siempre puede venir algún piloto por detrás y, y dar un golpe. Bueno, pues ya nos salen las clasificaciones en imagen. Carlos Guerra, que ocuparía esa primera posición. Segundo quedará García Dorta. Tercero, Pedro Magalláes. Cuarto, Jorge Marín. Quinto, Roberto Gil. Sexto, David Aguarón. Séptimo, Marcelo Jordano. Octavo, Víctor Bermúdez. Noveno, Jesli. Y décimo, Chefo Durán. Bueno, máxima igualdad y ya te digo que. Va a ser una parrilla que prácticamente va a dar lo mismo. Estos 10 primeros en esta posición que en la, en la segunda carrera, la 10 posición invertida, uh -huh. eh, seguramente estará igual de, de reñida. Bueno, pues entramos en esta sesión pequeña de up para que los pilotos vayan cogiendo un poco de referencias con estas eh, gomas frías, con el, el coche ya bien cargado para la carrera definitiva. Preparados ya para empezar la carrera. Sí, sobre todo también hacer especial mención a los a esos 30 incidentes de máximo eh, los 30 incidentes automáticos de, que te permite configurar Ray room y, y bueno, y veremos lo lo gestionan los pilotos. Eh, estaremos atentos, estaré yo aquí atento a los datos del servidor. Para, para ver quién llega a ese límite recordar también ah, perdón ah, eh, sí. nada recordar también que está el combustible al por 2 y el las gomas el desgaste de las gomas también al por dos eh, son unos coches okay. bastante eros, con poca potencia y lo hemos tenido que duplicar para que para que lo notaran los pilotos vamos bueno pues eh es como decíamos de tracción trasera eh, pues eh, no van a sufrir eh, tanto las gomas delanteras al no tener las ruedas motrices ahí delante las ruedas motrices de este coche son eh, efectivamente como comentaba esas traseras por lo tanto las eh, las gomas pues que van a sufrir más o menos por igual si sí, van pareja y, y... Quizás en, en los trazados, en los circuitos donde más eh, curvas a un lado haya, eh, se gastará más a esa goma. Pero vamos, es eh, eh, un coche que es bastante fácil, eh, fácil de llevar, pero difícil de ir rápido, como siempre decimos. No sé si te acordarás, pero yo estuve corriendo en el eh, campeonato que se celebró con este mismo coche de Afane Cup hace unas cuantas eh, temporadas y, y la verdad es que sí, creo pareció... recordar eh, el otoño pasado, sí, sí, estuvo muy divertido, eh. sí, sí, me pareció un coche exquisito de conducir, la verdad, y, y bueno, me lo pasé muy bien en las eh, rondas que participé. Bien. Bueno pues queda ya bueno, no contenta, no. Que haya muy poco para que empiece la sesión de carrera, recordemos tendremos un minuto para los coches, ¿no? para que los pilotos, los participantes, se incorporen a parrillas si dentro de ese minuto no se incorporaran, pues eh, empezaría la carrera sin ellos. Y de momento, pues nada, vamos a, a ver cómo cómo va esto, porque nos acercamos ya a la primera de las carreras de hoy. Eran 20 minutos, me habías comentado, ¿verdad? Sí, 20 minutos, la segunda 30. Y efectivamente, eh, como tú decías, que no salte a pista sale desde de boxes. Eh, tiene que esperar 10 segundos y ya, cuando hayan salido todos los pilotos de la parrilla, ya sale el de boxes. Bueno, madre mía, cómo se ven los eh, coches, los BMW Serie 2, se ven. Eh realmente agresivos por esa parte frontal vemos una cámara aérea de mientras que van acercándose van colocándose todos en parrilla ya está se van a poner los semáforos en rojo 20 minutos de carrera atención porque en nada empezamos y atención porque hay un coche ahí medio parado se han puesto los semáforos en, ro en verde, perdón, eh, se apagan los semáforos en rojo de momento ese pequeño incidente que teníamos con ese coche por ahí vamos a ver porque, bueno, parece que a, par a pesar de ese eh, obstáculo en pista esa chicane eh, generada por un, por un coche pues parece que va bastante limpia la cosa, de momento Sí, una pena, la verdad es que habrá Oye. habido ahí algún despistado o algo, pero Vamos. preciosa imagen en la que estamos viendo. Ahí. Tenemos un coche accidentado en esa curva 3. Nos acercamos ya a esa segunda chicans del circuito. Por esas dos curvas de derechas, unas curvas que también parece que sean sencillas, pero realmente es difícil llevarlas, eh, sobre todo a la salida de las curvas que el coche se va hacia afuera. para ser Tassic las primeras penalizaciones del día vemos ahí un paralelo atención esos dos coches que están uh, madre mía atención ahí porque tenemos ya una buena batalla por ahí entre Espérate, estoy aquí con José Valencia, Rubén Artiaga. Teníamos también por delante a Alejandro Tomeno, que se ha librado de ellos. Tenemos a Bernací, tenemos a Raúl Racoyote también por ahí. Y están los cuatro pegadísimos. Y por detrás vienen dos más que, que también, también están cerquita. Sí, vemos aquí al grupito este. Y bueno, comentar que Rubén Artiaga y, y José Valencia eh, van de la mano con el mismo equipo y a ver la estrategia de equipo también, a ver si. a ver qué nos depara. También veíamos a esto que bueno, es que siguen en paralelo ahí eh, con eh, diría que es Patrick en la chicana ahora aguanta, atención, porque se van dando de toques de momento patrick patrick rued que se pone se coloca por delante de que toquetronas patrick que no. rueda en verdad y atención porque vuelve al paradero se cuela por dentro a ver cómo sale de esa curva uy pisaba un poco la hierba atención ahí la maniobra que, que casi eh, saca de combate a su rival La batalla tenemos aquí. También tenemos aquí un paralelo con Jesli y David Aguarón. Esto es brutal y atención como la aguanta por fuera. De hecho, es que lo ha adelantado por fuera. Jesly que se acaba de colocar Va, en quinta la posición. Que, que Está pasándoselo pipa ahí dentro de, del coche. Magnífica la maniobra de Jesly. Adelantando por el exterior, luego defendiendo la trazada interior en la segunda curva. Impresionante ese adelantamiento. Es que siguen habiendo batallas por todos lados. Vamos a ver, porque es que aquí también vemos a, a varios coches que están pegadísimos y es que no, no damos para, para todo, ¿eh? La Verdad es que es un circuito que si te ponen paralelo y, co y, y coges el interior, eh, la siguiente curva tiene el exterior y la siguiente el interior y va alternando. Vamos, es una locura. Ahí teníamos a Víctor Bermúdez por detrás, está Marcelo Giordano, Alejandro Tomé, José Valencia y Rubén Artiaga, todos muy pegados. También Bernard Civil, Raúl Racoyote, Alejandro Díaz. Brutal. han pasado ya cinco minutos de carrera y todavía siguen pegados todos los pilotos a excepción de la parte delantera que Carlos Guerra pues está destacando un poco sobre García de Horta comentan que está lagueado el streaming Espero que, que no salga mucho lag Vamos a echarle un vistazo, por si acaso, podría ser Pero Esperemos que no, esperemos que no haya... De bueno, momento yo no aprecio lag buscando otra vez el hueco sobre que toque tronas parece que Patrick se ha quedado un pelín atrás ahora vemos Alejandro Tomeno batallando con Marcelo Giordano por la octava posición es que vemos esa, esa gran fila de coches es que la verdad es que impacta, impresiona mucho ver a tantos coches todos juntos, bien bien pegados. Sí, preciosa imagen a la que estamos viendo y muy buen com comienzo de campeonato también. Eh, yo el directo lo veo bien, eh, no sé qué problema hay. Puede ser eh, por eh, bueno, factores de que. Alguien tenga pues, eh, internet un pelín más. Eh. Uy, atención, ese coche por ahí. Uy, uy, uy. Había un toque también por detrás. Eh. Se trataba de José Valencia, salía de pista. Y Víctor Bermúdez le ha dado un golpecito, un besito. Nada serio. No, no creo ni que sea. Bueno, será un lance de carrera, suponemos. Los dos pilotos, pues que se salían ligeramente. A la escapatoria de Gravilla sin sacar todo el coche de pista. De momento, pues eh, aguantan en carrera. Y atención con Jesley que está rodando el quinto, quiere atacar a Roberto Gil por la cuarta posición. Tenemos eh, Alejandro Tomeno con un slow slowdown el slowdown lo que significa es que eh, tienen que reducir un poco la velocidad a los pilotos eh, que se vean eh, penalizados con esa eh, penalización por, por eh, ser redundante. Sí, efectivamente penaliza con un poco de tiempo el, el off-track. Vemos a Jesli que está persiguiendo con el parachoques delantero pegado a ese parachoques trasero de Roberto Gil. Vamos a curva 1. De momento se guarda las ganas de atacar. que Todavía quedan 11 minutos. Y se lo está pensando bien. Se está pensando a ver dónde tira el coche. Dónde, dónde puede aprovecharse de alguna debilidad suya. También. Eh, tiene a David Aguarón por detrás, por lo que también tiene que pensárselo dos veces antes de, de intentar una maniobra, porque cualquier maniobra que le salga mal le podría salir no, el tiro por la culata y que, que le adelantara incluso a David Aguarón. Buen papel el de Roberto Gil, el integrante de Fanraiser Team, en esa cuarta posición y buena defensa la que está haciendo con, con respecto a Jerry. ¿eh? porque también por la parte trasera tenemos distintas batallas y atención porque ahora está eh, Víctor Bermúdez adelantando alej alej a Alejandro Díaz por la decimotercera posición por detrás también eh, viene José Valencia intenta el interior por ahí está sigue en paralelo con eh, con aleja con alejandro díaz eh, y estamos llegando a esa chicana final del circuito alejandro se va a quedar detrás de josé Valencia en esa decimos quinta posición atención raúl racoyote intentaba mostrar el coche por dentro luego ha cambiado la dirección para irse un poco más abierto para entrar a la curva pues aprovechar un poco más la velocidad del coche a la salida a ver si podía colocarse ahí en paralelo y ya está ahí están batallando por la posición 11 con bernat Civit y todavía siguen en paralelo vamos a ver porque ahora tendrá el interior bernat -Tivitt. no pero acaba de adelantar por velocidad raúl racoyote a verna ya pasa bueno llegamos al minuto ocho y medio para finalizar la carrera es el tiempo que queda los 8 minutos y medio ya cruzábamos el ecuador recordábamos esta carrera que duraba 20 minutos ya tenemos ya 12 completados Pedro ya es que está intentando remontar ahí, como no nos hemos fijado, de momento está vigésimo primero. Y ahí está intentando adelantar a Manuel. A Manuel Soaje de momento por el exterior. Tiene el coche un poco tocado. Pero de momento puede seguir remontando. De momento ya ocupa esa vigésima posición aunque a priori eh, le va a costar bueno a falta de pocos minutos ya eh, vemos que muchas batallas todavía y, y muchas posiciones por decidir aún a Pedro Magallanes intentando remontar posiciones de momento Jesli que viene otra vez enchufado por detrás de Roberto gil intentando adelantar por esa cuarta posición el porno Esteban tenía activado el porno <risas> el, el multiclase está activado el multiclase se veía una rayita azul a la izquierda de, de la clasificación unas rayitas azules al lado de cada número de, de clasificación de pilotos y estamos ahí con con jesli roberto gil y jorge marín también está ahí podría haber una bonita batalla por esa tercera posición de cara a final de carrera Sí, yo lo que estoy viendo entre roberto y jesli que jesli está siendo bastante cauteloso está respetando bastante bien a roberto y roberto está buena y yes, lo había yo visto conducir ya bastantes veces la verdad que yo creo que está mejorando mucho como piloto y también es un, un piloto a tener muy en cuenta ahora de cara a los campeonatos porque Sí, está en quinta posición, pero es que quién te dice que no acaba el tercero. Sí, es un piloto que está en constante progresión y, y siempre está ahí en la posmada. En la vamos. En un momento, el trenecito de coches que estamos viviendo ahí ocupan de la tercera a la sexta posición. Mentiramente sí, sí, no. es que el, ter el tercero como se descuide le pasan cuatro o cinco coches. ¿eh? Vamos a echarle un vistazo por detrás a Pedro Magallanes también porque está volviendo adelantada y está en paralelo ya por fuera. De momento no, no consigue esta distancia de ataque suficiente. Pero aquí hay también una bonita batalla con Patrick Rue, con Modest Games, con Jorge Hernández Y con Ghetto Petronas Y atención porque ahora sí que se coloca por el interior Magnífica la maniobra de Pedro Magalla de momento Sigue en paralelo Ahora tiene... Sí, sí, ya, ya, ya está creo por delante Uy, no, no, no en paralelo todavía, buena batalla ¿eh? continúan, continúan ahí ahora sí ahora Pedro ya ha conseguido trazar mejor esa Chicán tiene ya el interior para la siguiente curva se ve eh, que Pedro ha tenido algún problema y ha perdido muchas posiciones las cuales está remontando sale muy rápido las curvas patrick Ru ¿eh? sale muy rápido porque se había vuelto a colocar en paralelo a falta de de llegar a esa curva número uno la verdad es que es sorprendente como le ha conseguido aguantar bastante a Pedro pero eh, ya sabemos que Pedro es un pilotazo y, y bueno va a intentar remontar con todas las de las de intentar ganar o, o por lo menos puntuar ya que quedan tres minutos y medio va a ser difícil que, que remonte bastantes posiciones ya Atención porque se coloca en paralelo, va a tener el interior para esa chicán. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. ¡Madre mía! La del adelantamiento que se ha sacado de la manga. Pedro Magallés que adelantaba así. A modest games. Y ya ocupa esa esta posición. Ahora va a intentar adelantar a más pilotos por delante. Muy rápido Pedro y siempre lo ha demostrado en todos los campeonatos que ha corrido con nosotros y nuevamente lo demuestra habiendo tenido algún problema al principio de carrera. Sí bueno como yo sospechaba de que era el coche que se había quedado clavado en la en la parrilla salida parece que que Bauer nos comenta también que, que es lo que sospecha también porque tiene el coche tocado por ese parachoques trasero. Atención, el paralelo aquí por delante de Pedro Magallanes, que tienen Jorge Hernández y que tronas. Uy, ahí no, no le puede aguantar el exterior, Jorge. Y ahora va a intentar aprovecharse Pedro. Oh, atención con Pedro, que quiere ya mostrar el morro. Se coloca por el interior, ya están en paralelo... Y atención, porque Street White. Y los acaba de adelantar casi a los dos. Bueno, llegamos a, a la, la chica en paralelo. No, no, no, no. Los ha adelantado. Los ha adelantado en esta recta sí, sí, por velocidad. Brutal. La maravillosa actuación que está cuajando aquí Pedro Magallés, Aunque no sea capaz quizás de, de remontar todo lo que. Todo lo que quería. Pero sí, no, una pena. Una pena sobre todo por no poder llegar a ese top ten para en la parrilla invertida salir beneficiado. Recordemos esa segunda carrera que será de 30 minutos con parrilla invertida y que dentro de este minuto pues eh, tendremos esa pequeña sesión de warm up de descanso y preparaciones y, y nada enseguida la segunda carrera. La verdad es que ha sido un carrerón. Para mí me da mucha envidia verlo desde aquí, desde la cabina. Y es, además es un combo zolder eh, con los BMW. Yo creo que es un combo característico también de, de rey Run, de los cuales te engancha y, y yo creo que están disfrutando a tope. Bueno, atención al paralelo por la segunda posición. De momento estaba por fuera Jorge Marín. Va a costar adelantar Roberto Gil, que está ahora por detrás. Y atención, porque Roberto podría hacer podio en esta primera carrera. Ahora Jesse también, eh, que está ahí batallando por posiciones, parece que queda un poco rezagado. También, como nos comentaba Bauer, que está súper atento a la carrera. Espectacular lo reñida que está la cabeza de carrera, ¿eh? Cualquiera de estos puede ganar, ¿eh? Sí, sí, o sea, están uh, esos cinco coches apelotonados. Recordemos del tercero al sexto clasificado. Y es que está muy, muy pegado por detrás. Ahí lo vemos, que intenta ahí meter el coche como sea. Ya está desesperado, termina ya la carrera. Parece que Carlos Guerra se ha hecho con la victoria de la carrera y estábamos muy enfocados ya en esa batalla pero pero bueno ya acaba de, de Carlos Guerra eh, de, desde el principio hasta el final dominado así es eh, dominante durante toda la carrera estábamos tan pendientes de esas batallas entre esos cinco pilotos que, que ni siquiera nos hemos dado cuenta del crono ahí está ahí lo enfocamos al ganador de la carrera número uno de esta décima edición de la Fanny Cup con el bmw m2 bueno felicitar al podio y sobre todo en especial a, a Carlos Kahn. y nada sobre todo también a, a todos los pilotos que están participando en esta primera ronda comentar que los pilotos se lo han tomado con, con bastante cabeza han, han tenido una carrera bastante limpia he estado viendo el server excepto dos pilotos creo que era josé valencia y Víctor bermúdez que han sido los únicos que han superado los 20 incidentes de carrera o sea que hay mucha mucha cautela y, y un espectáculo bastante limpio la verdad es que se hemos visto muy muy muy eh, finos también puede ser que haya afectado esto de los incidentes que haya podido eh, mejorar un poco esa limpieza en pista Sí, yo creo que sí, ¿no? Eh, eh, en parte tiene algo que ver también, sí. Ahora, pues sí. Eh, hasta ahora, en, en todos los campeonatos lo hemos puesto, lo teníamos puesto a 50 incidentes máximos. Uh -huh. Y quieras que no, a mí personalmente me pasa, eh, que si participas en una carrera que puedes cometer hasta 50 incidentes, pues bueno, te preocupa en ese aspecto. Uh -huh. sin embargo, eh, eh, limitándolo a 30 está bastante... bastante mm, Difícil de hacer, bueno. Bueno, pues de momento ahí tenemos ya las clasificaciones de carrera con Carlos Guerra que ha ganado esa carrera, esa primera carrera con García Edorta, segundo, tercero Jorge Marín, cuarto Roberto Gil, quinto David Aguarón, sexto Jesli, séptimo Marcelo Giordano, chefo Durán, octavo, noveno Rubén Artiaga, décimo Alejandro Tomeno. Alejandro Tomeno, que saldrá ahora en primera posición. Y, y bueno, y ahí adelante van a tener, yo creo que van a estar los mismos y van a tener las mismas batallas que en la primera carrera. Incluso a ver lo que nos depara también Pedro Magalláes, que saldrá, no sé en qué posición ha quedado, el 14 creo, o el 15, y saldrá por ahí. A ver si consigue continuar esa remontada que ha demostrado en la primera carrera. Estamos ya en esta segunda sesión de warm-up. No sé por qué, pero en Twitch estáis marcados en un grupo que se llama Experience 112. En vez de Race Room es Racing Experience, la verdad. Eh, Hoy he visto algo extraño en Twitch. No lo sé exactamente. No sé bien, bien. Pero pero bueno, yo creo que eso pues, podría ser. Eh, podría ser una cosa de, de Twitch más que de. Pero bueno, de momento nosotros no hemos configurado nada extraño. Mi idea, luego le... sí, no sé, luego le echaremos un vistazo. Eh, un minuto para que termine la sesión de warm Todavía vemos algunos pilotos que van saliendo a la pista. para coger sensaciones. También tengo ganas de ver a, a Carlos Guerra, que ahora es que ha tenido una, una carrera impoluta ahí adelante. Ha salido el primero y, y se ha mantenido así hasta la última vuelta. Y, y ahora saldrá el décimo. O sea que, que a ver si es capaz de remontar con pilotos del mismo nivel y de, de los mismos tiempos, vamos. Bueno, parece que sí que ha sido un circuito donde el adelantamiento, o sea, se hacía cuesta arriba al final. Parece que quizás por la estrechez del circuito y el ancho de los coches, quizás sea un factor determinante para para estas carreras. <coughs> Yo creo que también las cuatro chican que hay, al final hacen que los pilotos intenten no entrar en paralelo en esas chicanes. Y bueno, ahora tres, 30 minutos de carrera, eh, recordar los 10 primeros pilotos de la carrera uno con parrilla invertida y, y nuevamente 30 incidentes, que ahora va a ser bastante más difícil para los pilotos el llegar a esos 30 minutos sin, sin ser expulsados por servidores. Bueno, si, si algo es cierto, es que en alguna de Chicans sí que hemos visto algún paralelo muy bonito, pero sí que es verdad que puede ser que, que quizás afecte más a, a las luchas, ¿no? Que, que no si, si estuviese el circuito sin Chicans. Yo creo que sí, yo creo que en un circuito GP eh, eh, grande, con curva abierta y circuito ancho, eh, lo, se, puede, se pueden ver más paralelos, ¿no? Pero pero bueno lo interesante de estos coches meterlos este campeonato se caracteriza por eso por, por ser circuitos muy revirados y, y bastante estrechos. pues atención porque ya tenemos eh, los semáforos en rojo 30 minutos para esta segunda carrera y se apagan los semáforos empieza la carrera Vamos a ver uh, cómo se desarrolla la salida. De momento no vemos incidentes. Vemos a un coche por fuera. Ahí tenemos un trompo. Y atención porque ahora sí que se arma la la marimorena. En esa curva número uno, la salida. Sí, se, se han visto implicados ahí varios pilotos. Pues, eh, pues atención porque Pedro Magallanes tiene problemas Vuelve a tener eh, problemas Pedro Magallanes en la primera curva Vemos ahí a, a un montón de coches en la chicán. Eh, vamos a la, a la segunda chicane del circuito con esa batalla por la primera posición, los coches pasando en Bueno, La verdad es que es espectacular la que esa cámara fija y cómo van pasando todo ¿eh? por la chica y por, por las diferentes curvas. Así es, llegamos ya a la última chica del circuito. Vamos a ir eh, poniendo ya la cámara de seguimiento. Vamos a ir poniendo también eh, las batallas para que se vea un poco eh, pues por dónde estamos. <coughs> de momento o esa batalla por la primera posición que está muy intensa. Con Alejandro Ortomeno ocupando la primera posición. Segundo Rubén Artiega, tercero Chefo Durán Marcelo Giordano en la cuarta jesli quinto, sexto, David Guarón, séptimo Roberto Gil, octavo Jorge Marín, noveno García Dora y décimo Está Carlos Guerra. Salía en esa décima posición. De momento no ha se remontado. Se mantienen Sí, se mantiene bastante las posiciones. Alejandro Tomeno ahí está aguantando el tiempo uh, de los ataques de, de Rubén Artiaga. Y, y carlos guerra aún no ha remontado ninguna posición a ver que nos depara 30 recordar que los pilotos lo tienen en la cabeza eh, esos 30 minutos que donde veremos de todo ¿vale? la verdad es que está bastante emocionante aquí la batalla porque vemos aquí un trenecito de coches impresionante recordemos pues que, que van en el orden de con la parrilla invertida del resultado de la carrera anterior por lo que en teoría los pilotos que van por detrás son, son algo más rápidos por lo que eso favorece también pues que, que veamos pues esto mismo de que los pilotos se van acercando y acercando y acercando pero la dificultad del adelantamiento pues puede hacernos ver un poco más eh, a los eh, pilotos pues eh, tener más peleas, más más batalla, más lucha. Por lo que esto. esto es emoción en estado puro. Ya te digo, ahí vemos también a Robert Artiaga intentando conseguir esa segunda plaza. Y. Y de momento bastante respeto, pero. Al más mínimo error eh, pierde posición, ¿no? Yo juego con David Aguarón que acaba de adelantar a Marcelo Giordano por esa cuarta posición. Muita batalla tenemos aquí, ahora por el exterior le podría incluso llegar a adelantar ese BMW de Roberto Gil, de momento no lo conseguía. Paralelo y por delante también con uh, sí, sí, vamos. Rubén Artiaga y Chefo Durán si no me equivoco. En momento Alejandro Tomeno que busca alejarse. Chefo Durán uh, que está ahí, ahí En batalla, atención con Rubén Artiaga que se pone en paralelo por... Uh, por el interior de momento, ahora llegan a esa chicana en la que estará en el exterior. Y por velocidad, parece que le ha adelantado Chefo Durán. Parecía salir más lento Rubén de esa curva, de esa casi horquilla de derechas. Llegamos a la curva uno nuevamente con estos dos pilotos batallando por esa segunda posición. Se ve que vienen bastante entrenados los pilotos, ¿eh? Porque no estamos viendo ninguna pasada de frenada ni, ni nada raro, ¿eh? no, Nadie se ha metido en el chinorro, excepto el incidente de la primera curva. Mm -hmm. y madre mía, como está el pa Madre mía, ¿cómo está la batalla? Están en paralelo por aquí, en estas curvas 2 eh, y 3. Eh, no sé si están en paralelo todavía, pero de ser así ahora tendría el interior ese BMW Blanco y sí, ahí vemos a Chefo y a Rubén dándolo todo. La verdad es que espectacular batalla la que, la que nos brinda De momento parece que David se ha colocado en la tercera posición. Le va a, eh, a sacar un poco de metros ahí para por lo menos que no le meta el coche tan fácil. que me, más me extraña aquí es no ver nada de chapa chapa ¿eh? uy atención atención por detrás vemos ahí eh, el accidente con bueno a ver Roberto Gil ha sido y eh, Marcelo Giordano atención porque comentamos no veíamos muchos incidentes pues ahí teníamos uno fuerte que eh, Quitan toda opción de lucha a Marcelo Giordano y a Roberto Gil. Una lástima por, por los dos, sobre todo Roberto, que venía hacer, haciendo una actuación maravillosa, tanto en la cual y como en esa carrera, la, la primera de las carreras. Y bueno, uno de los sí, beneficiados parece ser, parece ser Carlos Guerra, que se ha beneficiado y se ha, bueno, ha llegado a esa quinta posición. Sí, típica pasada de frenada cuando pierde el punto de la referencia y, y nada, pues el consiguiente golpe por detrás del coche de adelante y, y, y fuera de pista. Eh, creo que hemos visto como Roberto Gil esperaba a Marcelo Giordano, eh, aún así, aunque Marcelo lo reclame y tendrá su sanción, pero es digno de ver. Eh, esa caballerosidad y limpieza en pista que siempre pedimos. Ah, al final, los errores suceden. Y, eh, y bueno, pues eh, aunque tengamos que tener alguna penalización de por medio, pues siempre hay que contar de que los pilotos también son humanos. Y que, bueno. Sí, van al límite también. Y van al límite del coche, al límite suyo. Eh, también decir que la sanción por si te. A ver si has causado un incidente y te espera, no es la misma sanción que si causa un incidente y no te espera. Efectivamente, hemos visto pues que eh, ese incidente no habría sido nada intencional y. Y bueno, el, el esperarte al, al piloto con el que te has chocado, pues eh, también dice mucho bueno y continúa la batalla ¿eh? estamos viendo de todo hay algún intercambio de posiciones y bastantes coches pegados que dentro de poco veremos algún intento de adelantamiento bueno, también vemos ahí a jesli que está luchando por esa séptima bueno esa sexta posición perdón con jorge marín pues como comentábamos se había hecho una magnífica actuación en esa primera carrera y vemos un paralelo por detrás entre José Valencia y, eh, y a Raúl Racoyote no parece que era Gueto no no, no no no la verdad es que me acabo de perder ahí vemos otro paralelo con Bernard Civiti y Gueto Petronas Atención porque es paralelo triple. Por un momento ha sido un triple paralelo, ahora se aprovechaba. Ya te digo, tres coches pegadito. Se aprovechaba Jorge Hernández de eh, quizás la peor trazada de Geto Getronas, perdón. Impresionante. Sí, la verdad es que eh, como tú decías es bastante bonito de ver. Y para el, pe el espectáculo es beneficioso. Pero intentamos con esos 30 incidentes que no haya excesivo chapa-chapa. Por el tema de, de la limpieza en pista, como siempre. Mm. Atención porque Carlos Guerra va a buscar esa cuarta posición. Venía rapidísimo en esa cual y ganaba la primera de las carreras. Y quiere hacer lo mismo en esta segunda. Todavía quedan 19 minutos de carrera. Y yo creo que podría conseguirlo, ¿eh? podría llegarse a, a colocar en esa primera posición. Si todo va bien. De momento el ritmo que lleva Carlos Guerra, que acaba de adelantar a Chefo Durán, y ya está en cuarta posición. Va muy fuerte y lo está demostrando con esa remontada que está haciendo, ganando posiciones y a ver hasta dónde llega. está cuarto y no creo que se pare ahí, ¿eh? no creo que vaya a pararse ahí, quiere puntuar al máximo, a ah, sacar ventaja sobre sus rivales. Sí, realmente son campeonatos de la, la Fanny Cup son seis rondas y la primera ronda ya da si consigue una buena suma de puntos te da una buena ventaja a echarle un vistazo a Pedro Magallanes, uno de los perjudicados de la carrera, rueda el viejísimo séptimo, de momento no ha conseguido remontar apenas nada, pero parece que el coche no lo tiene nada dañado, ¿eh? no lleva nada de daño, Y atención ahí, el paralelo con Modes Games y eh, Sergio animando a Serjan Tasic. Espero estar pronto sí, pilotos serbios del mismo equipo y se apoyan los uno los otros claro. Eh, un saludo para Nenad. Eh, bueno pues nada es un piloto bastante peculiar. Y no lo tenemos en este campeonato, aunque suele participar en los campeonatos de RRS. Bueno, nosotros encantados de tener eh, diversidad entre dos pilotos. Y eh, bueno, que, que también eh, pues, eh, pilotos como Nena pues, eh, tengan esa capacidad de poder eh, conducir, de poder pilotar en estos campeonatos. La verdad es que... Estamos abiertos a todo tipo de, de pilotos siempre que sean eh, bueno, beneficiosos, bueno, más que beneficiosos, que sean limpios en pista y que no causen problemas. Ahí está, madre mía, la batalla con Sergio Tassik y Marcelo Giordano. intentando buscar algún hueco donde sea. que eh, y bueno no, no paran de intercambiar posiciones ¿eh? Sí, sí, Modest, eh parece que se está alejando de este grupito y eh, así que tiene un poco de problemas para aguantar el ritmo creo yo eh Porque ahora está por el exterior eh, está por el exterior Roberto Gile bueno estaba intentaba ahí eh, pues, eh, un adelantamiento por fuera aunque sea bueno, se va se va mostrando y va mostrando el morro va intentándolo llegamos a la curva 3 muy atención eh, roberto que pisaba ligeramente la hierba ahora tendrá un poco las ruedas eh, sucias recordemos eh, una cosa que suelo recordar bastante que, que los neumáticos aquí en este simulador pues afectan muchísimo al rendimiento cuando están eh, sucios y suelen durar pues unas dos tres curvas de, de con esa hierba o esa gravilla pegada y resulta más difícil y sí, pierde pierde totalmente la adherencia en la rueda eh, en especial las que ha ensuciado y yo diría incluso más curvas dependiendo del circuito pero sí 4 o 5 curvas te aguanta el neumático sucio. Bueno, pues esperemos, esperemos que no haya muchos problemas por por temas de neumáticos. De momento, bueno, pod ahora podríamos empezar a ver algún declive de neumáticos a, a final de carrera. De hecho, veíamos ahí patinar un poquito a Tasic. Que, que va perdiendo, va perdiendo comba y le está costando aguantar el ritmo. Ahí vemos a Jesli en la sexta posición, intentando acercarse a Chefo Durán. Parece que se acerca un poquito. con algún piloto que estoy viendo por aquí que tienen bastante incidente a falta de, de 13 minutos y, y puede ser expulsado automáticamente del servidor bueno pues veíamos aquí llegó troitas uy atención atención francisco fimia ese salía de pista Veíamos a Diego Troitas, pues que estaba en. Eh, bueno, se acababa de adelantar me parece, pero Malayais y por eso nos marcaba el tiempo en rojo. Y ahí está Gueto Getronas también en lucha con David Nomo. Gueto Getronas que está al límite de los incidentes, tiene que andarse con cuidado si no se expulsado del servidor. Y Nuno Miguel también anda ahí. Al límite, Tasic, lo hemos visto también con más de 20 incidentes. Eh, tienen que tener cuidado porque si no, echan por tierra toda la carrera. Uy, uy, cuidado con el Gueto, cuidado con Gueto que pisaba ahí la hierba un poquito. También pues, hay que comentar: ha habido ese incidente al principio de carrera, bastante aparatoso. Que a algunos de los pilotos, pues puede ser que les haya afectado en gran gran forma por eso también eh, les esté dando también eso ese tanto de incidentes vamos a ver ahí tenemos también a José Valencia acercándose a Jorge Marín bastante batalla por aquí tenemos a modes games también acercándose a Marcelo Jordán me parece que le había adelantado Marcelo y por eso lo vemos ahí cambiado sí sí yo intercambio posiciones y bueno eh, mucha igualdad la verdad y, y por eso vemos a pilotos cerca de otro en cualquier en cualquier posición y atención también aquí otra vez con Jorge Valencia batallando la séptima posición con Jorge Marín a la chicana final, a la última curva, a encarar estos últimos 11 minutos de carrera ya, con esta batalla por la séptima posición Bueno, nos comenta Alejandro Díaz Reina que parece ser que se ha tenido que, que retirar. No, no, Habrá tenido algún, algún problema y nada, dice que desastre para él la primera ronda y nos vemos en la siguiente. Pues una lástima, Alejandro, que se pues había dado unas buenas carreras, una, un buen espectáculo. Lástima por él. Pero bueno, a veces son así. Sí, de esta forma. De todas, formas, de, de todas formas recordamos a la gente y animamos a que se pasen por el Twitch de Alejandro Díaz Reina, Alejandro y 80, creo que es. Eh, eh, la, eh, seguramente el directo ha estado bastante divertido. Fanny Cup ya organizada por Race Room Spain vemos ahí también no, no, eh. todavía Raúl Racoyote está intentando ahí adelantar a José Valencia, ha tenido problemas José porque ahora ya no persigue Jorge Marín sino que está siendo atacado por Raúl Racoyote por detrás también vemos a Guito que tronas batallar con David Nomo y Carlos Guerra que ya está el tercero en esta carrera se le está acabando el tiempo, no sabemos si va a acabar el primero o si va a hacer un segundo o un tercero incluso ahora va a ser un poco más complicado adelantar por esas primeras posiciones pero bueno de momento Rubén Arteaga ocupando esa segunda posición, es el coche que vemos ahí delante de negro y rojo, o de rojo y negro, y justo delante veíamos a Alejandro Tomeno en un de refilón, está llegando a la chicane, esas dos últimas curvas de este circuito, que no se trazan si tienes que ir a boxes. Sí, yo eh, con respecto a lo que decías de la goma, de los neumáticos, yo creo que ahora ya empezarán a notar un ligero descarte y tendrán que ir corrigiendo un poco el, los puntos de frenada. Eh, no Igual no lo vemos reper, eh, repercutido en los tiempos excesivamente, pero, pero se, seguramente lo estén, lo estén notando un poco ya los pilotos. que ya pueden tener eh, signos de desgaste de este momento pues eh, pues vamos a ir viendo vemos a un, eh, a un coche que está entrando a boxes por lo menos lo oíamos Eh, tenía alguna penalización de algún tipo, esperemos eh, que no hayan eh, muchas. Yo creo que es mal cálculo de gasolina posiblemente o eh, que ha echado la gasolina que tenía la, la gasolina de la primera carrera. estos 20 minutos, pues podría ser, sería posible. eso Recordemos, pues la carrera anterior era de 20 minutos. Al añadir 10 minutos más, añades también. Más eh, desgaste tanto de gomas como de combustible. Efectivamente, así es. Eh. Y bueno, eh, a quién no le ha pasado eso, ¿no? De, de hacer una carrera de 20 minutos y la siguiente que sean más minutos y poner, o sea, no tocar el combustible. A mí personalmente me ha pasado varias veces, o incluso salida a carrera con el combustible de quali que peor todavía. Eso pasa, eso suele pasar. y Recuerdo yo alguna alguna que otra de estas. Atención con Carlos Guerra ya está enseñando el coche a Rubén Artiaga. Llegamos ya a los últimos cinco minutos y medio de carrera con Carlos Guerra. En la tercera posición, intentando el adelantamiento sobre Rubén Arteaga. Yo creo que cuando consiga en meterle el coche, ya podrá ir a buscar esa primera posición que está ocupando Alejandro Tomeno. Pero va a estar difícil si le pone las cosas muy complicadas para adelantar Rubén. Bueno, eh. Especialmente a Alejandro Tomeno que desde el principio ha estado ahí en esa primera posición y la ha mantenido como un león. Eh, por detrás viene un Rubén que quiere acercarse pero tiene que defenderse de, de Carlos y veremos aquí una buena batalla en estos últimos minutos. Bueno, pues eh, a ver, a ver, a ver qué pasa. Tenemos por aquí a Roberto Gil. Con Modes Games y Marcelo Giordano, ahí está otra de las luchas que estamos teniendo a lo largo de toda la carrera. Roberto Gil que tenía ese incidente con Marcelo Giordano y han estado rodando muy a la par durante toda la carrera, me parece a mí. ¿eh? Sí, Marcelo y Roberto. Y llevan toda la segunda carrera corriendo junto. Bueno, pues cuatro minutos, cuatro minutos. Se acerca al final. Carlos Guerra adelantado a Rubén artiega Ahora va a por Alejandro Tomeno. Perdonad eh, no estar pendientes del de adelantamiento. Parecía que no iba a suceder eh, tan pronto. Pero sí, sí, acaba de, de efectuarlo Carlos Guerra. Y ya se va a buscar a Alejandro Tomeno, aunque no se lo quiere dejar muy fácil Rubén. ¿eh? Está luchando por acercarse otra vez para no, no perder nada de ritmo con él. Y quién sabe, sí, igual luchar por esa primera posición. Sí, efectivamente, primero con... Ese adelantamiento no eh, mantener esa posición que nunca es fácil con Rubén Artiaga detrás, y, y a ver que si es capaz de acercarse un poco a Alejandro Tomeno, bueno, bueno, bueno pues a ver qué sucede, a ver si puede remontar a Carlos, se le está echando el tiempo encima. Quedan ya dos minutos 40 segundos. Quedarán alrededor de dos vueltas. Dos vueltas para que esto acabe. Y Alejandro Tomeno que está viendo ese coche blanco en sus retrovisores. Ese coche blanco que es muy peligroso, que es de Carlos Guerra. ¡Atención! Rubén Artiaga se acaba de salir de pista, acaba de pisar la zona de hierba. Se ha ido completamente... Se, se, Exterior de va límite, va al límite, Está apurando mucho. Comentábamos que están los pilotos rodando al límite, buscando el máximo de las prestaciones del coche. Ahora, pues Rubén, que quería estar al ritmo de Carlos Guerra para acercarse a Alejandro Tomeno. Y, y va a haber lucha, ¿eh? Yo creo bueno, que vamos, va a haber lucha. Vamos a ver qué hace. Claro, vamos a ver qué hace Carlos. Ahora sí. Ahora tiene vía libre ya para ir a por Alejandro y vamos a ver si se acerca lo suficiente como para intentar el adelantamiento. De momento, a 0,7. Sí, lo tiene pegado ya. Eh. A 0,7. Es la pena porque Alejandro Tomeno venía haciendo una, una carrera muy buena, pero... lo va a poner difícil Carlos Guerra? Bueno, pues... Eh... Sí, pero hay que tener en cuenta una cosa: que una cosa es llegar y la otra es adelantar. ¿eh? Sí, sí, está claro. Y le queda una vuelta a Carlos Guerra para realizar ese adelantamiento. Vamos a ver los ataques de Carlos y, y esa defensa de, de Alejandro: ¿qué tal, ¿qué tal se le da? Bueno, bueno, bueno. 0,2, 0,25. Es lo que separa a estos dos pilotos. Alejandro que no puede cometer ni un solo error. Tiene que trazar limpísimo. Y cualquier error le podría dar la victoria a Carlos Guerra. Recordemos: esta es la última vuelta. Esta es la batalla por la primera posición. En esta segunda carrera. Y le va mostrando el morro. Ya sabe que es esta la última la última de las vueltas tiene pocos moment, po, pocos sitios por donde adelantarle ya llegamos a la, a la no, segunda chica perdonad se ve que viene con más ritmo carlos pero alejandro está cogiendo los interiores de las curvas está defendiendo muy bien y no y no se lo está poniendo nada fácil me había dado un susto el coche de alejandro tan menos por un ligero instante lo he visto cruzado ahí ha sido una cosa de latencia del servidor ahí está pegado, está pegado, está pegado llegamos a la última chicane quién va a ganar, quién va a ganar de momento Alejandro Tomeno está ocupando esa primera posición defendiendo el interior de la chicane vamos a ver quién sale más rápido en la recta, atención el paralelo uy, uy, uy, pues parece que perdía velocidad finalmente Carlos Guerra y la victoria es para Alejandro Tomeno Victoria, Alejandro Tomeno. Que ha hecho un carrerón impresionante. Buah, emoción hasta el final. Y un Alejandro Tomeno que no que no quería perder esa primera posición que la ha mantenido durante 30 minutos. Bueno, Carlos Guerra se ha comido un slowdown. Muy slow buena down, carrera eh. también de Carlos. Muy se, buena ha también de Carlos. Eh. se ha comido un slowdown, Carlos Guerra. Ahí al final de. No sé exactamente por qué, no sé qué es lo que le ha sucedido, pero se ha comido un slowdown. En alguna chica, seguramente, no sé. Pues Alejandro Tomeno, vencedor de esta segunda carrera, pero Carlos Guerra, que se lleva un buen puñado de puntos, ¿eh? Sí, sí, espectacular. Primera ronda de Carlos Guerra. Y, y bueno, y, y. la segunda yo también. Yo creo que los piratas han estado ahí arriba buenos bueno, puntos, sí. Ha faltado quizás una vuelta a Carlos para efectuar ese adelantamiento. Ya lo veíamos al final de, del circuito. Estaba desbocadísimo. Llegando ya ahí a, a ponerse en paralelo por momentos. Pero no ha sido lo suficiente. Como para hacerse con la victoria en esta segunda carrera Aún así La actuación maravillosa Por parte de Carlos Nos ha dado un espectáculo impresionante Bueno, pues ahí salen las clasificaciones Alejandro Tomeno, vencedor Segundo eh, Bueno, nos sale David Aguarón Pero es Carlos Guerra No sé por qué ¡Hostia! Penalización Penalización de 30 segundos para Carlos Guerra que lo coloca el décimo segundo sí yo creo que es lo que tú decías el slowdown, si no si ha pasado por meta sin cumplido tiene esa penalización o sea que que tienes que levantar el pie antes de pasar por meta si trae sanción uh, pues esto le va a carrear un montón de problemas a Carlos que va a tener una puntuación bastante más baja pues al final David Aguarón que se haría con esa segunda posición, Chefo Durán tercero, Jesli cuarto. Y ya se me ha ido a clasificación, lo siento. Pero bueno, eh, carrera impresionante, ¿no? Muy chula, muy chula, tío. Las dos carreras han sido espectaculares. Eh, vámonos a canal de entrevistas si quieres y, y hablamos allí para que se meta quien quiera así es nos vamos a, al canal de entrevistas de Resum Spain para hablar con eh, los eh, distintos pilotos bueno pues Roberto coméntanos ah bueno todavía no todavía no está aquí Esteban ¿no? vale va. ah sí. Eh, eh, Roberto, coméntanos cómo no no, ha la carrera Pues la verdad es que muy bien la primera manga que aunque en la salida he podido evitar el golpe de un coche que se ha quedado como parado luego ha estado muy bien eh, he perdido una posición por un fallo y pero vamos, hemos entrado segundo, tercero y cuarto todos muy juntos y la verdad es que muy bien y, y la, una pena la segunda manga que en he, he, he un momento que yendo creo que era quinto o sexto por ahí He perdido la referencia de Fernández, me he equivocado y, y he golpeado el coche delante a, a, a un compañero y, y me tengo que esperar, lógicamente Y iba a arruinar su carrera y la mía Pero vamos, cosas que pasan, ¿no? Sí, lo hemos, lo hemos visto Pero bueno, te has esperado Y bueno, es Marcelo al final no sé bueno, No, no, ya te eh, digo Es una, una pena porque es un fallo mío de La, de eso de, de, la, primera, la primera carrera estaba ahí a tope ¿eh? En ese top five sí, eh, sí, Luchando sí. por la primera posición incluso no, la primera no porque se ha escapado el primero, pero el segundo sí, porque el segundo, el tercero y el cuarto hemos llegado todos juntos. La verdad es que es muy complicado adelantar aquí. Si no si no cometes un fallo, Y aún cometiendo un fallo. Fíjate lo que nos ha costado pasar en la segunda manga, Modes. Hemos estado ahí cuatro o cinco vueltas y no había manera de pasarlo. Esperando algún fallo, cometiendo un pequeño fallo, pero no había suficiente espacio para pasarlo y pero vamos. Muy bien, me, me, me, me está encantando. Además veo que la gente se comporta de maravilla en general. No sé cómo habrá sido por detrás, pero todo lo que he visto me ha parecido sí, sí, espectacular. Sí sí. Tenemos sí, bueno, sí, por aquí a a Berna y, y Alejandro también. creo que tienes que mapear un configurar una tecla para poder hablar. Buenas, Hola, buenas, no, buenas noches. ¿Me oís? Sí sí. No, me... Ah vale. Porque siempre he problemas aquí con, con la conexión de internet yo Pero bueno, buena carrera. Muy muy apetecible. Era buen combo no o qué. <risas> Disculpa, no te oí, ¿eh? ¿eh? Que era buen combo, ¿no? Habéis disfrutado con los BMW en Zolder, ¿no? Pues la verdad es que mucho. Me lo he pasado pipa. <ríe> me siento bien con el coche de demás, y el circuito me gusta. Y la verdad es que está muy bien. Me lo he pasado muy bien, vaya. Y la verdad es que lo que decía el compañero, muy limpio todo. Ah, nos alegramos mucho, tío. Bueno, Esteban, si quieres preguntarle algo a Pedro Magalláes... Uh, Pedro, uh, hello, hello. How are you? Um, how was the race? Uh, did the the car uh, races is expected? Did you did you feel something wrong? Uh, tell us. Uh, I think you have uh, you had a a problem in the start. I don't know. Uh, you can tell us, uh, please. Hi, Stefan. Hi, Fran. Yeah, I don't know exactly what happened uh, in both starts. My pedals were not working, and I received a message of uh, disconnected device. So I had to to jump out the the rig, and reconnected it. I don't know why it never happened before. So, but after uh, except of that, I really I, I I'm really happy with my with my driving because um i had no practice with this car because my my wife is sick so I, i had no time to practice i didn't know the car well didn't know the track well and i think i i drove really great you know I, i made a lot of passes uh very clean passes so i'm very happy with that at the end of the of the second la the second race i was out of fuel so i couldn't finish uh, at the last lap but I, I really enjoy driving this car, it looks uh, really similar to my Opel Cadet C, my Opel Cadet C that I drive every day, <laughs> so so it's very fun, very fun to drive and I'm, I'm looking forward for the next uh, rounds. thanks. Thank you, Pedro, and told that Pedro had a problem at the beginning of the race because he has shown que el eh, dispositivo o el volante se le había desconectado y se ha tenido que, que bueno, ha tenido que saltar de, de su cockpit para ir a, a reconectar el, el dispositivo y bueno que dice que está muy contento porque ha podido realizar unos adelantamientos bastante limpios y que, que bueno que, que se, ha, se ha divertido mucho conduciendo el coche que le recuerda a su Opel Cadet C Sí, la verdad es que Pedro ha tenido, tenía bastante ritmo y, y si no ser por ese problema de comienzo de carrera, eh, la primera carrera hubiera hecho buena actuación. Thanks, guys. Bueno, pues no sé, Esteban, eh, tenemos también por aquí a Alejandro Tomé, el ganador de la segunda carrera. Eh, desde el principio ha salido el primero y ha llegado el primero. ...con ese último ataque de Carlos Guerra... ...que ha estado bastante emocionante, ¿no Alejandro? Sí, la verdad que ha estado muy... ...muy intensa la carrera, la verdad... ...yo me veía que tenía... ...entre 3 y 4 segundos de ventaja... ...y en las últimas vueltas... ...empezaron los neumáticos ahí a menos... ...y vi que Carlos se acercaba bastante... ...y dije, bueno las últimas vueltas van a estar muy reñidas y así ha sido yo no sé cómo se habrá visto desde fuera pero vamos desde dentro yo por lo menos iba atacadísimo pero bueno por lo menos ha valido bastante la pena sí que es verdad se te ha acercado mucho en la, en la última en la última vuelta o la penúltima vuelta diría yo y, y bueno y ahí hemos disfrutado de la batalla esa parece ser que ha tenido Carlos guerra algún slowdown y ha pasado por meta con la penalización, lo cual le ha repercutido pues 30 segundos de penalización, creo que ha sido. Claro, yo en la primera chicán, en la penúltima vuelta, vi que le metía un segundo y medio, dos. Y cuando paso la primera chicán me veo que está encima mía dos décimas. digo, coño, ¿qué ha pasado aquí? Y ya, claro, me ya me lo estáis aclarando ustedes, que es que ha sido la chicán. Pero vamos, igualmente la carrera ha sido muy limpia y muy bonita, la verdad. Nada, pues nos alegramos, nos alegramos mucho. Y ya os digo, los principales protagonistas sois vosotros, los pilotos, los que nos hacéis disfrutar y, y hacéis que un campeonato sea grande. Y nada, Esteban, si quieres, vamos ultimando ya los detalles y vamos cortando la ruta. Pues así es, muchas gracias, eh, chicos. Esp bueno, espérate así es eh, muchas gracias chicos perdonad que no estaba pulsando el eh, botón de puesto tal que estaba pulsando justo el de, el de su izquierda eh, pues nada chicos eh, espero que hayáis disfrutado mucho la carrera cerramos canal de entrevistas eh, fran eh, que vaya muy bien nos vemos a la siguiente ronda que dónde es escandinavia raceway bueno, pues eh, buen circuito, si no me equivoco es el de Mantorp. si no me equivoco. Y... Sí, tenía un nombre antes, de, de Mantorp, No, eh, no, me, no me acuerdo. Pero está guapo, guapo. Eh, le pega mucho a estos coches uh -huh. y veremos veremos muchísima emoción en esta en esta segunda ronda del miércoles que viene. Pues ahí nos veremos, Fran. Nos despedimos de Fran para cerrar esta transmisión y nos despedimos también de todos vosotros. Que tengáis un muy buen día y hasta la semana que viene en Scandinavian Ring. Hasta pronto. Hasta pronto.